¿Qué pasa? ¿Grabas o no grabas? La GoPro está... es un poco lenta al salir, al arrancar. Bueno, pues aquí está. No, no me voy a mover porque ahora he pausado y ahora volveré a poner el cronómetro cuando baje. Voy a, a explicar solo eso. Eh, una pequeña bueno, despedida del año. Eh, voy a ir arriba, al Pusgracios, arriba, al Pico Auténtico, no al Santuario, que es donde vamos siempre. Siempre vamos al Santuario, pero el Pico Auténtico está un poquito más arriba a la izquierda. Y ya está, vamos a hacer unos 40 aproximadamente, poco más, poco menos, ¿vale? Y ya está, hay unos mil positivos, por ahí, ¿vale? Así que nada, me voy para arriba, o para abajo de momento, luego para arriba. Y son las 2 y 5 de la tarde del día 31 de diciembre de 2021. O sea, nuestra, por decir entre comillas, San Silvestre a estilo trail, ¿vale? Así que venga, ponemos el... Ah, bueno, voy a decir lo que llevo. 700 de agua, pero luego pegaré un trago arriba o en alguna fuente un litro, gastamos un litro aproximadamente 300, un trago que rellene algo como máximo gastaremos un litro, más no, ¿vale? y cinco orejones y tres rebanadas de pan bimbo que aquí las tenemos, y los orejones aquí están y luego cinco cápsulas de cafeína, que normalmente gasto tres. ¿vale? así que con eso vamos y ya está, ¿vale? venga, vamos a poner el crono niño, dale al estratos Vale, listo. Y nos vamos para abajo. Se flojita, ¿eh? Flojita, flojita, ¿eh? Que tengo luego que echar fin de año con la familia y todo. Y no puedo llegar reventado, que luego estoy reventado. Mi burrito favorito. Y les va que es... Aquí tenemos las vacas, estamos en el camino y digo, va Espera, que no lo tengo alargado, tengo alargado el brazo del, del cacharro. Bueno, pues eso, ya vamos, lo he pausado ahora, 6,3 kilómetros, vale, 110 positivos, 120, que ahora no lo mira, pero 120 por ahí irán más o menos, 120 positivos, a 10,6 por hora, que ahora no sé el minutos al kilómetro, yo lo miro en kilómetros por hora que me gusta más, vale, y ya está. Eh, ahí tenemos las pequeñajas y allí más para adelante Ahí los, los renacuajos, los terneritos están más para adelante, ¿vale? Venga, corto, quito pausa y nos vamos corriendo que si no, no llegamos 9,7K y unos 180 positivos, 175 más o menos calculo veces por aquí está pasando agua. Pero bueno, depende depende si abren la acequia, ¿no? Vamos a hacer 10 cas. 9,7. Bueno, afloja un poquito. Porque ya, digo, iba un poquito. Voy a 10,3 por hora. Y para 40 es un poco justo un poco arriesgado, así que afloja un poquito un poquito más haciendo vale, tranquilo es subida suave, muy suave y ya está porque vamos a hacer ya 15 kilómetros si y en el 15 no debería ir a más de 10 por hora y voy a 10,3 así que aflojando Chino chano, 15 kilómetros, 320 positivos, casi exactos. Ahora ya estoy subiendo, a lo mejor subo alguno más. 15 320, 10,1 por hora. 10,1 y rato que llevamos, descontando las paradas de grabar y eso. A ver, una hora 29. O sea, a 10 por hora, así es el kilómetro Ahora ya más o menos, bueno, vamos una décima altos. Pero bueno, más o menos. Ya veis que el paso es muy cortito, muy tranquilo. Muy tranquilo el paso. y haciendo simplemente. Porque ahora viene el tramo... El tramo jodido de nivel viene ahora. Vamos a subir por por el asfalto directo menos el tramo final que es de tierra que atajamos un kilómetro un kilómetro y medio si, que si vamos por la montaña vale, no hay vaguadas es como todo el rato para arriba y ya está ya lo veis chino chano 150 pulsaciones 150 pulsaciones. Muy tranqui. Hola, perritos. Bueno. Mira que despacio. Pero es un 15% más o menos por ciento. Así que mucha paciencia. pasillo sí, corto ahora sí que voy a 159 de pulso grabando. Bueno, pues, fijaros. ¿Lo he pausado? Sí, lo he pausado. Mira, vamos allí. A ver si lo puedo indicar. A ver, vemos el postecito. El poste está ahí. Pues ahí, ahí. Hay una especie de torre del vigía que ahora no la veis, pero ya la veremos cuando lleguemos arriba. Pues ahí vamos. Nos quedan llevamos 17,5. 17,5 kilómetros. Nos quedan... Dos y medio, tres, dos y medio, tres quedan más o menos, ¿vale? Y ya está. Bueno, no voy mal, más o menos estoy subiendo a 159 pulsaciones, con cuidadito. Y bueno, más o menos, contemos que yo hace siete años o algo así que empecé a correr y mi zona donde ya me costaba aguantarla era las 157 pulsaciones, o sea que después de siete años puedo aguantar a 159. ¿Qué más quieres? Lo normal sería que aguantara solo a 150. He ganado 9 pulsaciones en 7 años. ¿Qué más quieres? Venga, vamos para arriba. Positivos no sé ahora los que llevo, pero bueno, aquello está a unos 900 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Eh, la torre que hay al vigía, que es el pico de Puigersis arriba. Bueno, ahora me va a hacer ya. Vamos a empezar a perder media. 19,8 kilómetros y de positivos. Eh, 720. 720 positivos. Bueno. Vamos a atajar por el cortafuego de aquí, de, de la electricidad, de, de, la, de las torres. Porque por ahí es... Para llegar arriba hay que hacer toda la subida, que es suave, más suave que esto desde luego. Y luego girar a la izquierda hasta llegar allá arriba. Y a lo mejor me puedo ahorrar un kilómetro. Llevo 19, como he sido dicho, 19,6 o 19,8, ¿no? Así que vale la pena... 19,8 kilómetros. 19,8. se ve. Bueno, pues... 152 pulsaciones. Vamos para arriba. Vamos a perder media, pero vamos a atajar en que llegaremos arriba con 20, algo de kilómetros. ¿Vale? Al pico arriba. Y hasta aquí la tracción es un poco jodida, ¿eh? Hay que echar mano un poco. Porque si no, es que no subes. ¿Vale? y ya hasta ahí arriba haremos un el vídeo que quería hacer de fin de año, ¿vale? vamos para arriba en la cámara realmente no se va a apreciar todo lo que es la inclinación pero yo digo que aquí arriba un poco más para arriba, aquí no tanto pero más para arriba está bastante inclinado qué pena no llevar las dos manos tengo que llevar una con la cámara grave o no grave esta recuerda un poco sin llegar a ser tanto, ¿eh? en realidad es menos inclinado ¿eh? Cat del Ver en Ultra Barcelona era más inclinado que esto es decir, era como si coges este trozo todo el rato así o un poquito más incluso te jugabas, como apretaras mucho con los palos, te jugabas caer rodando hacia abajo. Peligrosísima, eh. Guapísimo el tema, pero duro, pero peligroso, ¿vale? Candelberg, buscarlo, la tartera del Candelberg, buscarlo. Esto es suave. Subir aquí, esto es cosa de niños, subes despacio, pero ya está. Pero que yo era inclinado, pero inclinado. Bueno, por aquí No está mal, ¿eh? La vista, mira qué vista Ya llegamos arriba, ¿eh? Pasaba, ¿eh? Bueno Estamos arriba Esto eran Restos del poblado ibérico ¿Eh? Son estos un poco los muros ¿Lo veis, no? Más o menos. ¿Y esto qué es? La torre del vigía ¡Ay, hay gente! No lo había visto. qué pasa! No se había visto. Bueno, pues nada, aquí vamos a... Aquí en la cima de esto, a unos... Os lo voy a decir, esto está grabando y vamos a hacer una pausa. Ah, 874 positivos... Y sobre el nivel del mar estamos a... A ver, a 805. A 805 sobre el nivel del mar, ¿vale? 806. 805. Bueno, pues nada. Aprovechamos esto para hacer... Simplemente... Vamos a hacer un pause. <ríe> que si no... Esto no cuenta, esto no cuenta. Simplemente... A todos los que vean este vídeo... Tanto hoy, día 31 de diciembre... Como mañana, día 1 de enero de 2022 como lo veáis dentro de tres años espero que estemos todos fantásticos todos muy bien, todos lo más felices posibles lo más felices posibles y me pongo aquí por si da el sol que queden dos tomas, por si acaso, y ya está un muy feliz año 2022 entrada de 2022 estamos a 2021, hoy es el último día 31 de diciembre y solo eso, un gran abrazo eh, a todos todos los traileros, todas las traileras, todos los asfalteros, todos los bicicleteros, todos los betetistas, todos, ¿vale? Simplemente, feliz año 2022, de todo corazón. Un abrazo y nos vamos para abajo, disfrutando, como siempre, de lo que nos gusta. Hasta siempre. Bueno, chicos y chicas, hacemos la bajada, ¿vale? Nos vamos para bajamos hemos ido por el cortafuegos. Hemos grabado dos vídeos de fin de año por si las moscas, uno me queda mal. Dos vídeos deseando feliz año, ¿vale? Por si las moscas. No va a ser que uno haya fallado, que esta GoPro hace de las suyas. Ya lo hemos puesto a grabar o no, no, no lo hemos puesto a grabar el track. Así que vamos a bajar, vamos a bajar con cuidado. La bajada súper téniquilla, super, techniquilla, super techniquilla. Vamos con las trabucos que en principio no tienen que darnos sorpresa las trabuco 9 en principio van bastante bien, bastante bien su limitación es el barro pero por lo demás, la bajada técnica con piedra y tal bien, agarra mojado perfecto sobre piedra o sea que muy bien, muy bien, ¿vale? nos vamos para abajo, ponemos toque grave y ya está feliz año, vamos para abajo nuevo esto han excavado nuevo lo han excavado nuevo dónde estaba el pueblo ibérico ¿eh? bueno bueno aquí te caes de socavón y no veas estoy perdiendo media, Ay, cago en la hostia voy a, el, voy a parar el crono ahí, ahí bueno pues aquí en el Santuario de hemos subido al pico hemos dado la vuelta, bajamos por el Santuario ahora nos tiramos para abajo, un poquito de pista luego a la izquierda, por donde las bicis y ya sabéis, toda la bajadita hasta llegar a la Mella del Valle y ¿vale? la Mella, asfalto por la acera, como podamos pasamos Santa Eulalia eh, Gisada de Moon, Gisade Val, ese es el camino, ¿vale? Así que venga, nos quedan 20 kilometrillos. 20 kilometrillos, ya vamos 21,26. 21, 21 kilómetros y nos quedan 20, 20, porque vamos por la pista, por la tierra. 20 kilómetros, venga, lo dejamos. Hasta luego. chicos aquí vamos a dejar el vídeo 27k llevamos la media va a bajar la hostia pero bueno 27k a 8,9 kilómetros de perdón kilómetros hora del nivel 920 ahora mismo nos queda la vuelta bueno pues nos quedan 16k llevamos 26 no he dicho pues 26, Mati 16 42, ¿no? 27, 43 cas Se me ha ido, y eso que se por el cortafuegos, que le entece mucho, pero me quitaba algún kilómetro Pues nada, tíos, aquí vamos a dejar el tema Además ya está un poco más oscuro y no queda igual grabado No estabiliza igual la cámara, que esta no es muy buena La GoPro Así que voy a subir aquí a lo alto de este piquito De este trocito de, de, mont de montículo Y aquí cerramos vídeo Ya Os lo pondréis, si no lo miráis en Strava En Strava RT3 Ángel RT3 ¿Vale? Bueno, pues aquí dejamos vídeo Día Hombre, día duro Duro, eh Estoy un poquito hecho polvo pero bueno, ahora guardaré ya la cámara, ya la cosa será un poco más llevadera que no en la mano todo el rato, que se hace duro, ¿eh? Así que venga, un feliz año a todos, y ya está, seguimos en el ajo, ¿eh? seguimos tanto en lo que podamos, con 53 taquitos, para 54 en febrero, es lo que hay, un abrazo y un besito a mis dos amores, a mi niña y a mi niña grande, ¿eh? mi niña pequeña y mi niña grande, ¿vale? Un besazo. Venga, y un abrazo para todos y todas, los del canal, ¿vale? ¿Vale? Venga, hasta siempre. Venga, Deu.